Bueno, acabo de entrar a uno de los salones, Espejo, es una franquicia de pluquería muy prestigiosa y por eso nos encontramos en una de ellas que es en Puerto Ganús. Y el primer proceso para entrar y ya ponerme en mano de los profesionales es el alcohol, el alcohol para desinfestar, lo hacemos bien con toda la maneta. en Puerto Banús va a tomarme la temperatura. Muy importante también destacar todo lo que se está haciendo para seguir, seguir todo el protocolo que hay que seguir. Bueno, seguimos con la gata, que he visto que es de un solo uso, que es echable totalmente. Y bueno, pues yo ya pongo el lazo para que no se abra. Y fijaros, ¿verdad? Que bien preparado que entramos, ya con qué seguridad, ¿no? Entramos en el salón de belleza. Entonces, Perfecto, 36 Vale, habéis visto la temperatura que marca y eh, entonces eh, quiere decir que puedo pasar, eh, mientras que no supera los 37, ¿no? Pues sería la temperatura normal, ¿no? Del cuerpo. Sí, bueno. Bueno, me habéis visto llegar al salón de peluquería de espejo aquí en Puerto Banús. Bueno, saludamos aquí a clientes que están pasando y amigos. Y bueno, pues aquí ha visto, me he puesto también en mano del profesional, de Rafa, que es el responsable, el encargado de aquí en Puerto Banús, de esta peluquería, concretamente de espejo. Y que bueno, pues eh, la verdad es que me hacía falta y es muy importante verse bien. Y hacía dos meses que, aunque en casa he hecho lo que he podido, como todos, pero bueno, ya que estaba abierta la peluquería, con cita, por supuesto y todo está perfecto todo cumplido todas las normativas y yo ya he aprovechado un poco para todo porque yo creo que rafa va a decir que sí que me hacía falta tanto el tinte unas mechitas un poquito de corte para las puntas y también un poquito de tratamiento para hidratar y claro con un masaje por supuesto y luego ya vemos el resultado que me dio la vuelta para que veáis cómo ha quedado bueno rafa vente aquí que realmente primero agradecerte todo el buen trabajo que has hecho ese nota los profesionales Y cuando hemos entrado, hemos visto el proceso, cómo os habéis adaptado eh, también a las normativas, porque son muchas. Y bueno, pues en una semana había que ponerse al día y ya os habéis puesto totalmente al día. Vamos a ver qué ha consistido poneros al día en lo que, bueno, pues el gobierno ha determinado. Con los Perfecto, cuando entra el cliente por la puerta, nos va a utilizar la gel para las manos. Uh -huh. Después vamos eh, a ver la temperatura del cuerpo. Verbo. Tiene que ser menos de 37 grados. Sí, comparado con el mío, que hemos comprobado que la 36 y medio. Tiene que estar 36 eh, y medio más o menos, por eso. Eh, de su vez entramos, ponemos el cliente, tiene una separación. Eh, distancia, distancia, del, eh, Por ejemplo, el cliente sienta en este silla, tiene que estar un metro al otro mesa, sentado en este silla, también es quien sienta en este silla, tiene que estar al otro lado, en distancia de un metro más o menos. En la cabeza también, ¿no? Por sí, el... En la cabeza podemos utilizar solo dos, tiene que estar uno aquí, un, un, eh, un metro. El otro lado, centro, separado, la mano, sí. Muy bien. Y bueno, hemos visto también cómo desinfectáis detrás de cada cliente. Cuando un cliente sale, desinfectáis el asiento donde ha estado todo... Eh, ¿Dónde todo? estaba? Sí. ¿Dónde, ha el ¿Dónde estaba el cliente? Cuando termina, tengo que desinfectar todo, limpiar todo, dejarlo limpio. Eh, eso hacemos con todos los clientes. Cuando termina cada cliente, desfixar todo el parte de la del sitio de donde estaba, todo cambiar, los guantes, el todo. Tiene que estar, no recuperarlo otra vez. No, desinfectado y fuera virus, aquí no tenemos virus. Y bueno, vemos lo de la mascarilla, que tanto vosotros el profesional como el cliente ha de tener mascarilla, porque ni yo puedo contagiarte a ti ni puedes contagiarme a mí. Entonces es importante que los dos eh, tengamos la mascarilla. Claro, es muy importante, yo tengo este, la mascarilla para que sabe... No contagiar, no contagiar, Entre yo el cliente, el cliente tiene también suyo... Cuando me he visto salir, pues ya algunos clientes que han pagado con tarjeta. Sí. Es también una de las normas, ¿no?, que pues mejor paga con tarjeta, ¿no? Es que... verdad, ahora todos los clientes, de su vez, eh, de la cuarentena, todo el mundo está utilizando la tarjeta. Uh -huh. Es el más que vaga, vaga, con tarjeta. Es más cómodo para el cliente, siente el más cómodo. Eh, lo vas a la máquina, uh -huh. más el más de clientes están pagando con la tarjeta. Rafa, ¿cómo ha transcurrido esta semana ya de apertura de los salones de belleza, peluquería? ¿Cómo ha transcurrido? ¿Ha habido mucho aforo de gente? La verdad sí, la, estamos empezando ahora eh, recuper, eh, eh, volver la gente a venir, pero estamos trabajando con citas. Uh -huh. Ahora es diferente de antes, ahora estaba trabajando con citas, eh, la verdad que sí, viene mucha gente, ahora poco a poco está recuperando todo. Bueno, Rafa, ¿cómo solemos traer el pelo después de dos meses? ¿Con qué te has encontrado? Por ejemplo, hablemos del mío. Perfecto. ¿Cómo te has no, encontrado? No hacía falta mucho después de dos meses. Hemos puesto el color, necesitaba el corte, necesitaba... El, hemos hecho un tratamiento para las puntas, hemos cortado un poquito las puntitas. Hemos peinado. ¿Cómo lo ves tú la diferencia ahora? Me lo he visto muy natural porque yo también unas mechitas que hacía falta porque es verdad que no solamente el, cuando ya está tan de tantos colores que se ve más oscuro, más claro, pues la verdad es que las mechas pues van a nivelar un poco todo ese color y a mí me ha parecido que ha quedado muy natural y bueno pues eh, yo me lo veo bien, así que yo estoy contenta, me siento muy bien y sobre todo el masaje que has dado también me ha venido fenomenal porque hace falta, aunque lo hagamos tú una vez al mes o aunque cada semana sería mejor pero bueno por lo menos de vez en cuando hay que hacerlo es necesario y nos tenemos que sentir bien así que muchísimas gracias rafa y a todo el equipo de profesionales que estáis en todos los centros ya sea en madrid porque esta um, franquicia de espejo y tanto eh, realmente que está no solamente en, en españa sino también en el extranjero una cadena que lleva muchos años que ha triunfado y gracias pues a esos profesionales así que Muchísimas gracias a todo el equipo, me habéis tenido fenomenal, veo a los clientes salen muy contentos y bueno, tanto hombre y mujer, porque es una pluquería mixta, que lo hacéis muy bien. Así que muchísimas gracias Rafa por tu buena ser y tu profesionalidad. De Muchas verdad que me alegro mucho Elena, que estás contenta. Muchas gracias a ti por visitarnos. Muchas gracias.